Hoy martes eh, tenemos un programa con mucha información. Primero, primero, queremos eh, ponernos en oración y ponernos en actitud de, de, de, de, de solidaridad con nuestro hermano país, Puerto Rico. Eh, anoche, casualmente, hasta me desperté a eso de las 4 y 26. De la mañana, o sea, esta madrugada, perdón, esta madrugada eh, se sintió un sismo, un temblor de tierra, eh, aquí en la República Dominicana, eh, donde muchos, como en el caso mío, nos despertamos eh, eh, y nos preocupamos, porque inmediatamente busqué la información y me di cuenta que este, este temblor se originó en Puerto Rico. Y esto es preocupante porque Puerto Rico ya tuvo un sismo de 5.8, el de ayer fue de, de esta madrugada fue de 6.4. Y es preocupante porque ya hay muchas eh, infraestructuras que han recibido el impacto, unas han colapsado, otras eh, están en, en un estado crítico que puede amenazar a las personas. Nosotros ahorita vamos a hacer contacto vía telefónica con el cónsul general eh, dominicano en la isla de Puerto Rico, eh, Frank Franklin Grullón, para que nos hable eh, cómo ha afectado principalmente a las dominicanas y dominicanos que residen en Puerto Rico, que son muchos, muchos. Eh, y, y nosotros eh, eh, nos unimos eh, a, a, a esta desgracia que ha venido suscitando la isla. Primero eh, eh, el ciclón, ahora estos terremotos, que han sido varias réplicas, eh, pero la, la, la dos mayores fue el de 5.8, me parece, y del 6.4 de esta madrugada. Entonces vamos a comenzar con el cónsul para ver cómo están eh, los dominicanos y dominicanas residentes en todo eh, Puerto Rico, principalmente en, en las ciudades donde fue eh, más afectada por este sismo, eh, que esta mañana la Oficina Nacional de Metroría dio una alerta de tsunami y realmente ya en horas tempranas de la mañana la retiró, pero sí eh, eh, eh, la situación es un poco preocupante en la isla eh, y nosotros ahorita vamos a conversar con el cónsul eh, general eh, dominicano en Puerto Rico, Franklin, eh, grullón. Mira, además tenemos mucha información internacional. Es la situación Irán-Estados Unidos está a rojo vivo, a rojo vivo. Eh, hay muchas informaciones eh, en las redes y la gente está a veces dándole más alarma de la cuenta o, o, o, o, o, o preocupando más a la ciudadanía, más de la cuenta. Eh, eh, escuchaba esta mañana en un medio de que los generales de Irán cuando dicen muerte a Estados Unidos en su idioma, la traducción no es muerte a Estados Unidos, o sea que mucha gente cree que ellos van a, a tomar eh, eh, eh, represalia con, con, con, con todo el país. Ellos puntualizaron que a quienes quieren su cabeza es al presidente y al secretario Estado Pompeyo, Pompeyo, ¿verdad? ¿Eh? Mike Pompeyo. Y el ex secretario también, que son de las personas que ellos entienden que han orquestado este ataque donde eh, tuvo el saldo de cinco muertos, incluyendo a su general, eh, Som, ¿cómo es? Eh, eh, Solemi. So no, no, no. No, no, no, Solo, ahorita le digo el nombre porque, ¿verdad? Es decir, como que se le cruce el nombre. Así que vamos entonces a ampliar todas estas noticias. La política a flor de piel, que a mí me da una, una, pero es así, aprovechense. Ayer salieron todos los políticos como papá Santa Claus, una fundita a regalar juguetes. Gente que nunca había regalado un lapicero a un niño. Pero está bien, cójanle a todos los políticos todo lo que le den, porque ese es el dinero de nosotros, el pueblo. Usted lo coge y en febrero te elige por quién va a votar. Y en mayo también. Pero coja todo lo que le den, principalmente a los niños que le están dando juguetes. Hoy formalmente arrancan las clases en todo el territorio nacional. El ministro de Educación dijo que acondicionaron... Eh, casi todas las escuelas eh, para que los niños pudieran asistir a clase. Que dudo que la asistencia haya sido eh, eh, buena. Ustedes saben que con este fin de semana largo, los niños, quizás ya mañana y la otra semana. Vamos a ver si contactamos a, a nuestra amiga eh, eh, de Educación, eh, no, Mariel, de Educación, eh, para que nos diga cómo inició el año en algunas escuelas eh, de la República. Dominicana. Toda la información la vamos a compartir con ustedes. La pelota, señores, eh, yo les dije a ustedes que mis favoritos para la serie final son los Tigres del Licey y los toros del Este. Esos son los favoritos. Veo unas águilas que están eh, agonizando ahí en, en, en el sótano que no han podido salir del sótano no han podido salir del sótano y no es que yo me alegre de que las áreas queden fuera pero realmente que, que, que, que se una al dolor de nosotros los ibaeños ¿Sí? así que hablamos de deporte de muchas cosas más eh, luego de este corte también tenemos